drag es transformar todo lo negativo en positivo, convertir todo lo que te haya hecho mal en, en algo bueno. Todo lo positivo que tenés, ponerlo afuera y compartirlo con la gente. Dárselo a la gente para que la gente eh, te lo devuelva. Mi nombre es Juan Manuel. Mi nombre de drag es Mina. Tengo 27 años y hago de todo un poco, que es más o menos lo que hace el artista, ¿no? Digo, maquillaje, diseño la ropa, la llevo a cabo, la acoso Hago alguna performance, eso implica por ahí baile, hacer alguna coreografía, como de todo un poco. Empecé yendo a una fiesta con unos amigos, donde éramos como bastante libres y nos podíamos expresar de varias maneras. Entonces empecé como eh, usando, usando polleras tú, usaba, usaba bigote, me hacía un bigote, digo, no sabía nada de maquillaje todavía. Me parece que ese fue como medio el inicio. Y como que de ahí empezó a, empezaron a surgir más cosas hasta que bueno de repente me di cuenta que era drag porque la gente me lo empezó a decir. Yo no me había dado cuenta. Fue como, ah, vos sos drag. Y, tipo, ah, sí, bueno, no nunca lo había pensado de esa manera, pero... Sí, en realidad se fue dando, digamos. Existen infinitos tipos de drag. Eh, desde que se empezó había un montón de categorías. Eh, nosotros por ahí estilamos a, no sé, en Latinoamérica o en España se estila como una drag mucho más quizás masculino, que usa como el, el, cuerpo, el cuerpo con el que nacieron, digamos, como un cuerpo más masculino, y tienen como maquillajes demasiado exagerados, tienen que ver más con ser un poco eh, una cuestión medio andrógena. Y, bueno, sé, existen también que sean mucho más femeninos, que sean, esta cuestión que te digo, que, que sea más andrógena, que tenga que ver con una cosa que no que no exista, que no se haya, que, que, que no sea casi humano, digamos, que sea como una especie de, de, de fantasía por, por, donde el, por donde lo veas, por la cara, el físico, lo que tenga puesto eh, también existe representar otras cosas este, como algún personaje que ya exista lo que ya se haya hecho y hacerlo de vuelta Mina tiene como características físicas siempre intento de que sea eh, Dentro de todo femenino, digamos, como jugar con ese lado. Eh, si bien a veces estoy un poco más mostra, siempre intento como de que el, el guiño femenino lo tenga. Y creo que tiene que ver eso con, muchísimo con una cuestión emocional o psicológica. Eh, creo que tiene que ver con, con cosas que uno va sacando, que tiene adentro, que le hayan pasado cuando era más chico, que te haya pasado... Incluso esa misma semana, ese, ese mismo día, algo que no te tuvo de, como de muy buen humor y, y la característica, para mí lo que, con lo que tiene que ver es con, con convertirlo, con convertir algo que te haya pasado, que, que, que no te sienta como muy, algo, si dices esto no estuvo para nada ocupado en el, en el día, fue una cagada y lo, lo transformás y convertís toda esa mala onda, toda esa energía en, en, algo, en algo positivo. Cuando estás montado, cuando estás en drag, a la gente le encanta lo que haces, tienen toda buena onda, eh, vos te, te ves genial, te, te gustás, a la gente le gusta. Eh, creo que la característica donde juega la emoción es como por ese lado, como en, en convertir lo negativo en positivo y donde... donde Está todo bien, siempre. donde Cuando estás, cuando estás en drag, eh, es eso, es diversión, es alegría, es buena onda. Eh, para mí es como, como eso. Los espacios donde podías ver una drag no eran tantos como ahora. Eran en algún antro donde había una transformista, donde hacía algo humorístico. Y, y de repente ahora tenés Diferentes tipos de drag, en diferentes lados, diferentes eventos eh, Con diferentes temáticas, digamos, con diferentes, diferentes estilos Me parece que está buenísimo cómo creció el último tiempo Cómo se fue desarrollando Hay mucho prejuicio, no todos se lo toman Se lo toman de la mejor manera Porque a veces este, se, te, se te viene en contra de eso Con mi viejo fue como que por ahí el él sabía, pero bueno, nunca lo, lo habíamos hablado o nunca fue como eh, papago esto, qué sé yo. Si hubiese sido carpintero quizás hubiera sido más fácil, pero eh, no sé. Eh, él de repente sabía que yo trabajaba en, en boliches o que hacía cosas. No sé qué se imaginaría él, quizás nunca se animó demasiado a preguntarme. Y estábamos sentados hablando como si nada fuese, me acuerdo. Y, y le dije, bueno, Pablo, viste que trabajar en boliches, y él, bueno, ya creo que se la vio venir, como que no quiso decirme, no quiso preguntar demasiado más, y, este... y le dije, bueno, mira la verdad es que me he visto de mujer, hago esto, qué sé yo, y fue como medio chocante, porque era como todos lo sabíamos, pero nadie hablaba del tema, nadie lo decía así como a, a viva voz, quizás a la hora de, de conocer gente, este... Sí con un chico, me acuerdo que me ha, me ha pasado, que era como... Salimos por un tiempo y yo supuestamente era un desempleado, <ríe> no hacía nada. Y en realidad, nada, me, estaba una hora maquillándome para salir a hacer un show o lo que sea. Y, y él pensaba que estaba saliendo a hablar con amigos. No sé, sentía, yo ya sabía que él no le iba a copar nada. Y decidí, este un día dije, bueno, nada, habían pasado ya como unas varias semanas como para decir, bueno, es el momento que se lo diga porque si no, si, si la relación va a avanzar, no puede ser que el pibe no sepa lo que estoy haciendo y, y... se lo conté y básicamente no me dijo nada me dijo, ah, me parece genial y desapareció a la faz del planeta y nunca más lo volví a ver es un trabajo en donde en donde realmente lo disfrutás todo el tiempo y, y en donde tenés un contacto con la gente y la gente te devuelve Vos le pones buena onda, la gente también, entonces se disfruta muchísimo de ese lado. Tiene que ver con, con la satisfacción de estar dándole algo a la gente, y que la gente encima te lo devuelva. Eh, te tomás el tiempo para hacer lo que a vos te gusta, y encima la gente también le gusta. Es como... para mí el, el, el pero más grande es, es ese.